A ese equipo. Los vehículos son una de las herramientas que utilizamos con más frecuencia en nuestras investigaciones y además es uno de los instrumentos más caros y también de los más peligrosos. Así pues, es importante conocer qué características deben reunir para seleccionarlos correctamente y que sean idóneos para nuestro trabajo. En el capítulo de hoy vamos a enseñaros cómo es un verdadero coche de un detective privado. Soy Menorca y soy detective privado. ¡Comenzamos! Seleccionar el vehículo ideal para realizar un seguimiento es un trabajo complejo. En primer lugar nos centraremos en la seguridad del vehículo. Nuestro vehículo debe contar con los máximos avances tecnológicos en seguridad, ya que la conducción durante una vigilancia y un seguimiento suele ser más deportiva que convencional. Y sobre todo tenemos que fijarnos en los neumáticos, ya que es el único elemento que nos conecta con el asfalto. Estos deben ser de la máxima anchura posible, lo más blandos posibles y también tienen que llevar la presión adecuada. Por descontado, eh, hay que ir vigilando su desgaste y cambiarlos cuando por este hecho nuestra seguridad se vea comprometida. En segundo lugar, atenderemos al color del vehículo. Se suele elegir un color gris asfalto, ya que es menos visible al mimetizarse con el color de la carretera. Ya sabéis, hay que ver sin ser visto. También es aconsejable el tintado de los cristales para evitar ser visto cuando estamos investigando desde dentro. Las luces de confort las llevaremos siempre apagadas, para que no nos puedan delatar cuando entremos y salgamos del vehículo y especialmente de noche. Vamos a pasar muchísimas horas dentro del vehículo y sobre todo haciendo esferas, así que conviene que sea cómodo y espacioso. Otro punto importante es el equipamiento complementario que debemos llevar en el vehículo para realizar nuestro trabajo. Comenzaremos por los elementos de seguridad. No podemos olvidar llevar un chaleco reflectante, un triángulo de señalización, otros instrumentos como una linterna o una batería adicional para el móvil o alguna herramienta que nos permita salir de algún apuro momentáneo como es el pinchazo de una rueda o algo similar. En este último caso, es aconsejable llevar un spray reparapinchazos por si se nos complica el cambio de rueda poder seguir conduciendo. También es importante llevar un botiquín por si sufrimos algún contratiempo donde llevemos pues, algo de medicinas, vendas, pañuelos y mascarillas que es muy importante en los tiempos en los que vivimos ahora. También tenemos que llevar una nevera una mochila isotérmica donde meter algo de comida y por supuesto, agua para hidratarnos, muy importante. Recordad que en este trabajo sabemos cuándo empezamos, pero no cuando terminamos ni tampoco dónde. ¿eh? Puede ser el mismo día o puede ser dentro de tres días o incluso que el investigador nos lleve hasta otra ciudad. Por eso es aconsejable llevar algo de ropa, para ir preparados ante las distintas situaciones que se nos pongan por delante. En mi caso, por ejemplo, llevo algo de zapatos variados, unos más arreglados, otros más deportivos y otros más playeros para adaptarme a las diferentes situaciones. También llevo la maleta con algo de ropa, por si me toca pasar la noche fuera de casa y un neceser con algo de aseo básico. Por supuesto, también un par de accesorios como es importante adaptarnos a la estación del año en la que nos encontramos por ejemplo en invierno es aconsejable llevar pues mantas, cadenas de nieve y en verano pues un ventilador o un abanico y imprescindible la crema solar no olvidéis llevar todo esto bien sujeto para evitar golpes en la carrocería que nos puedan distraer bueno chicos pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy en futuros capítulos os daremos algunos consejos sobre cómo conducir de forma segura durante los seguimientos a los investigados y también a sacar fotografías desde el interior del vehículo para que nadie os vea. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis la manita hacia arriba, si no os queréis perder ningún capítulo suscribíos a nuestro canal y si queréis saber más sobre este tema u otros no olvidéis visitar el apartado noticias de nuestra página web y ya sabéis que la realidad siempre supera la ficción.